Me quedé con, el, con la mascarilla. Pero ahora, en estos momentos, vamos a hacer contacto con Arismendi la Antigua desde el Hospital San Vicente de Paul, eh, diferente al, al, refiriéndose al caos por el tránsito frente al hospital. Veamos. ¿Qué nos tiene Arismendi? Buenos días, Arismendi. Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en la parte frontal del Hospital San Vicente de Paul, donde aquí se genera, señores, totalmente un caos en la entrada de este centro hospitalario. Para que nos hable más detalladamente de la situación que se vive acá a diario. Vamos a conversar con Evarito Ramos, presidente de la Ruta de Transporte Público. Evarito, estamos en vivo para Telenor. Cuéntenos cuál es la situación que se torna acá en este momento. Sí, buenos días a todo el pueblo de San Francisco de Macorís. Primero quiero eh, informarle que le hemos enviado como Sindicato de Transporte Humano, Ruta E, eh, comunicaciones a la honorable sala capitular de San Francisco de Macorís para que se resuelva una vez por todas la situación del caos que se encuentra diariamente frente al hospital San Vicente de Paúl. Únicamente la solución de este problema es prohibir el estacionamiento de la Luperón a la Epar ya del lado del hospital, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Inmediatamente prohíban eso está el caos resuelto. ¿Qué le han dicho las autoridades de esta medida? Han hecho caso omiso. Yo he ido personal, he llevado comunicación como presidente de la Ruta E y no hace caso. Bien, muchísimas gracias. Ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones de Barito Ramos, quien es presidente de la Ruta R, Transporte Público de San Francisco de Macorís, que pasa precisamente por este hospital San Vicente de Macorís. Llegan eh, decenas de emergencias cada día Sin embargo, se le dificulta a las ambulancias eh, Penetrar a este centro hospitalario Debido al gran entaponamiento que se produce Acá en esta parte de portal Caballero, eh, ¿Pueden contarnos usted eh, qué hace vida aquí? Eh, ¿Qué es lo que se vive cada día? Bueno, mi hermano, como tú sabes que uno Para día a día trabajando aquí Ve la rutina y los tapones que se haiman aquí A veces, mira, vienen ambulancias tienen que durar un par de minutos parados con un paciente porque no hay acceso para moverse los vehículos y los tapones. Es un problema. Aquí mismo se requiere que haya un amén en esta área. Puesto para darle desviación a los vehículos grandes y todo. lo Que doble por allá abajo y esto que sea una sola vía para arriba. Para Muchísimas gracias. Lograron ustedes escuchar. Aunque a esta hora de la mañana hay que destacar que las la calles. Despegada. Esto se debe a que todos sabemos que a esta hora el flujo, flujo vehicular es prácticamente nulo. Pero en hora pico, señores, lo que se vive acá en esta, en esta carretera frente al Hospital San Vicente de Paul es totalmente un caos. En cámara, Willy Hernández es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.